Un nuevo video, un nuevo ejercicio para que practiquemos y lo trabajemos acá. Puedes ver que tenemos esta integral. Entonces, como siempre, te invito a que pauses el video y que lo analices. Lo intentes resolver también por ti mismo, por ti misma. Y ahorita comparamos y chequeamos a ver por dónde lo hiciste y si efectivamente la respuesta es correcta. Recuerda que puedes derivar el resultado y tiene que darte esto. Así que pausa el video. ¿Listo? Entonces, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Chicos, la integral en este caso, mira que tienes en el denominador un polinomio y en el numerador también es un polinomio de un solo término, se le llama monomio a esto. ¿Qué pasa? Tienes raíz de 3x en el numerador y abajo tienes x a la 4 menos x al cuadrado más 1. Si el denominador se pudiera factorizar, tú sabes que ya esto se podría resolver por técnicamente, las famosas fracciones parciales. Pero como no se puede factorizar, toca otros caminos alternativos. Ya vimos en videos anteriores y ya vimos en la parte conceptual en donde demostramos algunas integrales, el por qué la, eh, los polinomios están conectados con la arcotangente, con la arcocosecante, con la secante, bla, bla, bla. Entonces acá... Mira que tienes un polinomio de grado 4 y luego tienes el x al cuadrado. Si tú pudieras reescribir el denominador como una suma de cuadrados o una resta de cuadrados, las cosas pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, atención, x a la 4, tú puedes decir que x a la 4 es x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, mira, x al cuadrado elevado al cuadrado menos el x al cuadrado, mira que básicamente tienes como el mismo término que se está repitiendo, y de último faltaría sí o sí, ¿quién iría acá? Pareciera que es el 1, pero es que el 1 no es un trinomio de cuadrado perfecto como para poder completar cuadrados aquí. Entonces en el fondo tú dices lo siguiente, bueno, por así decirlo, imagínate que te tuviéramos acá el primero al cuadrado, ¿ok? El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, y tendría que ir el segundo al cuadrado. Vamos a buscar cómo completamos cuadrados. El primero que se está elevando al cuadrado es nuestro x al cuadrado sin ningún problema. Pero mira que el término del medio, que es 2ab, solamente quedó el primero al cuadrado. O sea, el primer término que en este caso es a, que es x al cuadrado, quise decir. Entonces ahí, mira que si en el medio tú tienes algo así... Dos veces el primero por el segundo. ¿Qué pasa si el segundo es un medio? Observa que el 2 con el 2 se cancelan y sobrevive solamente el x al cuadrado. Significa que b es un medio. Y si b es un medio, lo vamos a completar acá porque sería el 1 medio elevado al cuadrado. Ese sería el trinomio que tú necesitas. ¿Quieres aprender matemáticas gratis?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 Ya tienes el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y resulta que un medio al cuadrado, ahí, eso es un cuarto. Entonces, atención, tendríamos el primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. No necesitamos escribirlo otra vez como está ahí abajito. Simplemente dejamos acá nuestro x al cuadrado más el segundo al cuadrado que mira que sería un cuarto. Pero entonces ese un cuarto tú lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque ese un cuarto lo puedes sacar del 1. El 1 lo puedes desglosar en una suma de dos números para poder encontrar el un cuarto técnicamente. Conclusión, nuestra integral quedaría de la siguiente manera. Entonces observa, por favor, que aquí para nosotros, en el fondo, lo que estaríamos haciendo es separando técnicamente ese 1, diciendo que ese 1, mira cómo lo voy a reescribir un poquito para acá, ¿Ok? Este 1 que está aquí es preferible hacerlo así, mira, más un cuarto. ¿Y qué número le sumo yo a un cuarto que me dé el 1 que yo tenía? Pues le tenemos que sumar 3 cuartos. Porque un cuarto más 3 cuartos es 1. Entonces allí técnicamente lo que estamos teniendo es esto. Ese ya sabemos que se puede factorizar, porque esto que está aquí, ya tú estás consciente que es el primero, el primero que es A, menos por el signo negativo del término del medio, menos B que es el 1 medio. Okay, todo esto ya estamos teniendo aquí nuestro trinomio, okay? la factorización del trinomio, el cuadrado de esa diferencia. Si tú desarrollas esto, te da el, esto que está aquí. Entonces ya podríamos cambiar nuestra bella preciosa integral sin ningún inconveniente y de esa manera ya tenemos una suma de cuadrados en el denominador, porque tres cuartos la idea es convertirlo en un término también que estaría básicamente elevándose al cuadrado. Entonces mira cómo voy poco a poco para que vayas entendiendo, para que sepas cuál es la intención hacia dónde va el proceso. Por ser polinomio tiene que ver con arco tangente de cierta manera o el arco algo, la función inversa de alguna trigonométrica. Y en los videos conceptuales lo trabajamos a fondo, ¿ok? Entonces mira cómo nuestra integral básicamente eh, cambia un poquito. La integral para nosotros vamos a colocar el dx de, de allá arriba como más cercano, ¿ok? La integral para nosotros, muchachos, en la parte del denominador, pues simplemente lo vamos a cambiar, ¿ok? Lo vamos a cambiar en este caso por el x al cuadrado menos un medio al cuadrado. Y mira que ese 3 cuartos que está allí, si es un número elevado al cuadrado que me dé tres cuartos, pues técnicamente tiene que ser el raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Si el raíz de 3 sobre 2 lo elevas al cuadrado te da 3 cuartos, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, ahí es donde tú dices, ok, ya ten, estamos teniendo, sí o sí, en el denominador una suma de cuadrados. Entonces, esto conecta con la integral, ok, conecta con la integral del arco tangente. Ya te invito a que, te invito a que veas el video donde demostramos esa integral con triángulo, rectángulo y todo, con los catetos, absolutamente todo el proceso. Vaya a la parte conceptual para que lo repases. Aquí voy directo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Técnicamente uno puede decir, no, pero ya tengo abajo una suma de términos, pero es que mira que arriba tienes una x que está básicamente estorbando. Ah, y en la integral no está esa x. Bueno, tocaría primero hacer un pequeño cambio de variable. Si u es igual a x al cuadrado menos un medio, de u sería 2x de x. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrías despejar de x, de x, si quieres la despejas de x sería de u sobre 2x, ¿ok? Y la puedes sustituir. En ese caso, cuando nosotros sustituimos eh, acá y tenemos nuestro cambio de variable, quedaría la integral de ¿quién? De raíz de 3x sobre, atención a esto, sobre u al cuadrado de una vez, porque mira que tienes allá x al cuadrado menos un medio, que es esto, elevado al cuadrado, pues u al cuadrado, más este número que está aquí, y aquí dx es du sobre 2x, pilas con eso. Entonces sería u al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, y dx es para nosotros du sobre 2 veces x. Mira que podemos simplificar, la x se fue con la x, qué bonito, ¿sí o no? Y no, el raíz de 3 si quieres lo sacas, el 2 que está aquí dividiendo este 2 que está aquí, lo puedes colocar aquí afuera, es decir, raíz de 3 sobre este 2, afuera la integral, y quedaría 1 sobre este término que está acá, que eso ya de una vez la integral es la arcotangente por tablas, no por tablas de integrales. Y ya lo demostramos, como te comento, en los videos conceptuales. Entonces, ahí para nosotros, déjame yo encierro esto acá un momentico para ti. Ahí para nosotros, nuestra integral sería el raíz de 3 sobre 2 que va a quedar por fuera de la integral de quién? De la integral de 1 en el numerador quedaría un 1. Y en el denominador u al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Aquí arriba un 1 y aquí quedaría un du. Atención a esto. Recuerda que por tabla, recuerda por favor, por tabla, si tú tienes la integral de 1 sobre, en este caso, u al cuadrado más a al cuadrado de u, Esto sería, pilas con esto, 1 sobre a. De la arcotangente, ¿ok? De u sobre a. Obviamente le sumamos la constante. Esto también lo demostramos ya. Le sumamos la constante, pero mira que para nosotros a es raíz de 3 sobre 2. Y básicamente si yo voy a colocar aquí, atención que me voy a quitar, si voy a colocar aquí afuera 1 sobre a y a es raíz de 3 sobre 2, que haría 1 sobre raíz de 3 sobre 2, que eso es 2 sobre raíz de 3. ¿OK? 2 sobre raíz de 3. Y mira quién está fuera de la integral, raíz de 3 sobre 2, que se van a simplificar. Entonces, vamos a escribir cómo va quedando para nosotros esa integral. Déjame colocar esto un poquito más hacia allá para que podamos entonces sacar nuestro resultado final y luego hacer el, devolver el cambio de variable. Sería el raíz de 3 sobre 2 que estaba fuera de la integral. ¿Ok? Ahora sería el 1 sobre a. Observa que lo puedes hacer así. 1 sobre raíz de 3 sobre 2, si quieres, por la arcotangente de ¿quién? De u sobre a, que sería u sobre raíz de 3 sobre 2, y a esto le sumamos una constante c. Si usted quiere lo plantea así. Pero, como te acabo de decir, este raíz de 3 sobre 2 que está aquí, este raíz de 3 sobre 2, si aplicas doble c, quedaría 2 sobre raíz de 3, y al final estos dos términos se van a anular. Ya, adiós, olvídate de eso. Y acá quedaría técnicamente 2 multiplicando a u sobre raíz de 3. Que si tú quieres racionalizas, te quedaría 2 raíz de 3 sobre 3 por u. Entonces ya tú ves cómo prefieres escribirlo, ¿ok? Tú escoges. Entonces la meta de esto era detectar cómo poco a poco tú podías cambiar la expresión. Mira cómo vamos a dejarlo así para que puedas detallarlo el polinomio inicial completamos cuadrados para pensar que ese polinomio está relacionado directamente al escribirlo como una suma de cuadrados, son la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y allí básicamente está conectado con los, como son los catetos, con la arcotangente. Entonces en esa ocasión ya automáticamente, eso lo explicamos en la parte conceptual, vaya, si no, si no entendiste que hablé ahorita porque hablé de catetos y, y esas cosas, con un triángulo rectángulo vaya al video conceptual lo refresca, por favor, por favor. Entonces acá, eh, técnicamente vamos a reescribir toda la integral que nos quedó, ¿ok? Entonces para nosotros voy a bajarme aquí un poquitito y voy a hacer zooming acá. El resultado final, esto es tabla, ¿ok? Esto es por tabla. Y el resultado final de nuestra integral técnicamente sería esta que está aquí. Vamos a bajar un, un poco por acá. Vamos a escribirlo aquí. Estos dos términos dijimos que se cancelaban y que haría el arco tangente de 2 raíz de 3 sobre 3, racionalizando, repito, racionalizando, que haría 2 raíz de 3 sobre 3 veces el valor de u, esto ya lo quitamos acá, 2 raíz de 3 sobre 3 que multiplica a u. Y hay que devolver el cambio de variable obviamente, porque nosotros no estamos integrando con respecto a u. Y a esto le sumamos c. Y el cambio de variable para nosotros, recuerda que habíamos dicho que u era, ¿quién? x al cuadrado menos un medio. Míralo allá en la esquina, ¿ok? x al cuadrado menos un medio era el valor de u. Pues entonces devolvemos en nuestro cambio de variable y decimos lo siguiente. Que esto básicamente es el arcotangente de 2 raíz de 3 sobre 3 veces, ¿quién? x al cuadrado menos un medio. Si usted quiere, puedes reescribirlo aún más pasa nada. Y lo que sí es importante son los signos de agrupación, ¿ok? Y a esto le sumamos C. Cerramos nuestro ejercicio buscando la expresión inicial que estábamos integrando, porque lo que estamos encontrando es que la integral de esta expresión que está aquí básicamente es esa arcotangente que vemos acá. Si tú derivas esa arcotangente, mira que el 2 raíz de 3 sobre 3 al menos es una constante, puedes reescribir Tú podrías hacer acá sin problema eh, escribir esto como 2x al cuadrado menos 1 entre 2 y ese 2 que va a quedar allí con este 2 que está aquí afuera del, del raíz de 3 se van a cancelar y te quedaría raíz de 3 sobre 3 por 2x al cuadrado menos 1. Pero ya tú decides cómo lo puedes plantear. En el fondo lo que te quiero decir es que es lo mismo. ¿okay? Entonces de allí ya sabemos que nuestro ejercicio tendría este resultado. Esta sería la solución. Hay formas distintas también de plantearlo. Espero que te haya gustado, que haya quedado muy claro y entiendas la intención. Recuerda la importancia de mirar los videos conceptuales donde vamos a repasar todas estas cosas. Entonces, bueno, ahí te lo dejo para que veas cómo siendo ordenado y yendo poco a poco, vas a tener mucha claridad y la idea es practicar, practicar y practicar. Nos vemos en un próximo video. Chao.